En las últimas horas, lo habíamos mencionado, se han registrado hoy feminicidios, cuatro feminicidios que se investigan. De hecho, en uno de los departamentos en los que se ha presentado la denuncia, es precisamente el departamento de Oruro, y en esta región ya se registran cuatro. Veamos el informe. En el departamento de Oruro se registra el cuarto caso de feminicidio. Una mujer de 57 años fue la víctima, quien falleció por una asfixia. En principio se ha atendido un hecho de fallecimiento de una persona de sexo femenino en el interior de un domicilio ubicadas en las calles Brasil, entre Ayacucho y Junín. Esto sucedió en el interior de, de ese domicilio. Eh, el cadáver fue identificada como la señora Adela Peñafiel Fernández, de 57 años de edad, quien se encontraba en posición de cúbito ventral. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia investiga este caso, ya que se tiene a dos personas aprendidas, quienes serían el esposo y el sobrino de la víctima, quienes aparentemente le habrían quitado la vida. La autopsia eh, terminó a horas 20.45 del día de ayer, dando como causa de la muerte, asfixia mecánica por sofocación y hallazgos de signos de maniobra sexual. De este hecho también se tiene un testigo quien refiere de que eh, habrían dormido cuatro personas en el cuarto donde habría fallecido la señora Adela... ...en este caso sería su esposo, el señor eh, Willy, de 66 años de edad, la, la fallecida y el sobrino de, eh, de este señor... ...del esposo de la señora, pero ella refiere de que eh, ellas habrían entrado a dormir a las 10 de la noche aproximadamente... Y según la versión de esta persona, a las 7.15 se dan cuenta de que esta persona habría fallecido. Para tal efecto se desarrolla la investigación correspondiente en este caso que ya fue derivado al Ministerio Público para dar con el verdadero autor de este lamentable hecho que suma a cuatro las víctimas de feminicidio en el departamento de Oruro. Sí, realmente y esto oh, es a consecuencia, veo que es a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. Nosotros sabemos de que el año pasado de los 12 casos de feminicidio 11 son, habían sido provocados en estado de ebriedad. También tenemos de que este año de los cuatro feminicidios que hay, los cuatro estaban en estado de ebriedad. Y en este caso en el que estamos dando el reporte ahora, la señora también estaba en estado de ebriedad y esto preocupa que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas esté produciendo este caso de hechos. Tres horas con 12 minutos. Más allá de lo que se haya registrado, estamos hablando de un cuarto feminicidio en el departamento de Oruro. Lo habíamos mencionado, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro feminicidios. El de Cochabamba se está investigando. Uno de ellos también es en el departamento de Tarija. Existen dos personas aprendidas por este hecho. Veamos el reporte. En horas de la tarde, un equipo conformado por la FELCC, FELXCB y la Fiscalía, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años de edad, cuya familia la reportó como desaparecida desde el pasado viernes. El cuerpo fue hallado con impactos de bala en la comunidad de Sella, por lo que se presume que sea considerado como un nuevo caso de feminicidio. En ese entendido, eh, el caso continúa en proceso de investigación y les pedíamos que por favor nos den por favor unas cuantas horas más para poder darles mayores detalles. ¿no? Eh, se presume que es un caso de feminicidio porque la última persona que ha tomado contacto con la señora desaparecida ha sido el concubino. ¿no? Y se tiene información que entre medio hay problemas eh, sobre bienes inmuebles. Bueno, sí, en este caso tenemos dos personas aprendidas, uno el concubino y, y otro la persona que estaba queriendo comprar estos predios que habían sido el motivo de probablemente una pelea. Por su parte, el fiscal departamental Aymore Álvarez informó que hasta la fecha son cuatro casos de feminicidios que ya cuentan con sentencia, cuyos autores cumplen la condena de 30 años en el penal de Morros Blancos. Sobre este caso, informó que se continúan evaluando las pruebas que se tiene de los sospechosos. El día de hoy han continuado los allanamientos, se está haciendo igual... Eh, laboratorio en un vehículo del imputado se está haciendo un rastrillaje en el lugar eh, donde se ha encontrado el, el cadáver tratando de encontrar mayores elementos el arma homicida casquillos de las armas entonces estamos viendo de esclarecer este hecho lo más antes posible en un plazo corto para que el día de hoy podamos presentar algún tipo de imputación formal con todos los indicios que se cuentan ante este hecho la asambleísta departamental María Lourdes Vaca insta a la autoridad departamental activar el plan de alerta que fue creada para evitar se incrementen los casos de violencia hacia la mujer y también los feminicidios. Hay una ley de alerta departamental que tenía una misión específica, que era justamente implementar planes, programas y proyectos y contratar personal calificado para fortalecer las acciones del gobierno departamental en coordinación con los municipios. Esta ley tenía duración un año ha pasado seis meses y no encuentro resultados efectivos que estuviera realizando la unidad de género de la gobernación para poder prevenir estos hechos de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que ocurrió en Cochabamba? Veamos el informe. La violencia contra la mujer no da tregua en el departamento de Cochabamba. Es así que en las últimas horas se registró un presunto feminicidio seguido de suicidio en el municipio de Punata. Este sería el segundo caso con estas características de la presente gestión. La víctima tiene 47 años, el sindicado tiene 53 años. Esto ha ocurrido en la avenida Libertad, salida Clisa. La señora tiene cuatro puñaladas en el abdomen, que la ha encontrado en la, encima de la cama, el cóvito dorsal. El sujeto se ha, posteriormente, esto se ha ahorcado. Asimismo, se registró durante el fin de semana dos tentativas de feminicidio en el municipio de Cochabamba. En ambos casos, los agresores ya fueron detenidos. A las 4 de la mañana, aproximadamente, a su domicilio, el concubino ha llegado en estado de ebriedad. E inmediatamente ha comenzado a agredirle verbalmente, comenzó a insultarla. Posteriormente, con un palo, ha comenzado a pegarla. ...los brazos, las piernas, la espalda... ...y obviamente ha llegado a agarrar un cuchillo y quererla matar... ¿no? ...en un segundo caso ha sido otro en Coña Coña... ...es feminicidio en el grado de tentativa... Eh, ...es una mujer de 25 años... ...obviamente que se la ha recogido en, el, en la avenida Sexta... ...a la altura de Azul Azul... ...ya nos ha indicado de que había tenido problemas con su, con su concubino... ...así directamente... Ella está hospitalizada, estamos haciendo los primeros, las primeras investigaciones, el sujeto ya está prendido. A la fecha, en el departamento de Cochabamba, la FELCB registró 16 tentativas de feminicidio, 10 feminicidios y 2 feminicidios seguidos de suicidio. El alto índice de violencia a la mujer preocupa a las autoridades que consideran que se debe reforzar la socialización de la ley 348. Es cierto de que existe el silencio hasta este momento, hay muchas mujeres que no quieren hablar, es, es nomás eh, eh, denunciar al agresor, ya sea en el tema del noviazgo, ya sea tema, en, en, en la pareja, en, la, en el tema dirigencial, en cualquier ámbito. La violencia no se puede perdonar y hay que denunciar. Si usted está siendo víctima de violencia de género, puede denunciar a la línea gratuita de la FELCB 814-0195.